El Frente Amplio Lucha Popular Falpo piqueteó este miércoles la Procuraduría General de la República, demandando la destitución del fiscal registritorio y que se aclare la muerte del dirigente popular, Vladimir Lantigua. Estamos aquí en el Frente Amplio Lucha Popular Falpo y reclamo de que se haga justicia en el asesinato del de compañero Vladimir Lantigua, que fue asesinado en el primero de agosto del año pasado en una huelga de 48 horas en San Francisco Macorís. Tiene más de ocho meses que fue asesinado. La fiscalía, específicamente fiscal del editorio y de, de allá de este municipio, ha estado negando la posibilidad de que se conozcan los policías asesinos. Y en ese sentido nosotros estamos aquí. En las semanas pasadas se hizo una rueda de prensa desvinculando totalmente a la policía, pero tampoco presentan quién lo asesinó.